Amigas, amigos, informo, es el tercer reporte, sostengo que ganamos en el Estado de México. La maestra Delfina Gómez Álvarez es la gobernadora electa en términos eh, reales. Lo que acaba de hacer el Instituto Electoral del Estado de México es eh, una farsa, una vil Simulación. Miren, formalmente tenían que dar resultados del llamado conteo rápido sobre 1800 casillas y ellos mismos aceptan que dan resultado de 1300 casillas, 500 casillas menos de lo que estaba eh, establecido en la muestra estamos hablando como del 75% de las casillas, de la muestra, y así salen a dar un golpe eh, diciendo de que del mazo va arriba. Es mentira. Vamos a defender los votos de los ciudadanos del Estado de México, acta por acta, casilla por casilla. No vamos nosotros aclaudicar, tenemos que defender la democracia, México necesita que se respete la voluntad de los ciudadanos. Estoy orgulloso por lo que hicieron los ciudadanos del Estado de México, a pesar de todo el dinero, de todas las trampas, de que se trata de una elección eh, amañada, dirigida por Peña Nieto, desde Los Pinos, con todo el gabinete, con todo el presupuesto, se ganó en el Estado de México y lo vamos a demostrar. Mañana vamos a seguir informando. Eh, reitero el llamado, la convocatoria a todos los ciudadanos para que tomen foto de las abas, porque vamos a demostrar que triunfó la maestra Delfina sin violencia nuestro movimiento ha sido y seguirá siendo pacífico no necesitamos la confrontación tenemos la razón no vamos a recurrir nunca a la violencia pero sí vamos a defender con firmes la democracia en el país hay ya toda una lanzada del de régimen de la mafia del poder, de sus voceros, ya dando como un hecho de que se impuso el PRI, que se impuso eh, del MAS, porque esa es la indicación que han recibido los medios de información, que están haciendo un papel lamentable desde los pines Pero la democracia se tiene que hacer valer y la libertad, que no se implora, se conquista. Vamos a seguir adelante. Les voy a seguir informando, benditas las redes sociales, que podemos eh, brincar, romper el cerco informativo. La mafia tiene el control de la mayoría de los medios de comunicación, pero no tiene el control de el Internet, afortunadamente, y vamos a seguir informando y vamos a seguirnos comunicando, y la verdad siempre se abre paso y llega hasta el último rincón del país, y la verdad nos va a hacer libres.